Gracias, amado Francis Carolina. Voy a mencionar algo así desde el filón, al inicio de mi comentario. Porque yo digo que no se puede ser tan tumba polvo, pero cuando usted va a decir algo tiene que sustentarlo en datos y esos datos tienen que ser comprobables, tienen que ser comparables. Comprobables, comparables y fiables. ¿Verdad? Eso es lo que da la fiabilidad, usted puede comparar. Una, que me digan cuál es la revolución que ha hecho Luis Abinader. No me pueden citar una sola revolución. Le voy a decir, revolución hizo Leonel Fernández aquí. Le revolución hizo Leonel Fernández. Cito, Tribunal Constitucional. Y con esa derrumbo todo. Tribunal Constitucional. ¿Mm? El ente que defiende... La constitución, que defina lo que es la constitución y lo que está en contra de la constitución. Tribunal Superior Electoral, Leonel Fernández. Tribunal Superior Administrativo, Leonel Fernández. Eso es revolución. Y si usted estudia de manera amplia, por ejemplo, Metro, Leonel Fernández. Elevados en Santo Domingo, Leonel Fernández. Eh, UAS, Leonel Fernández. ¿Eh? Túnele, Leonel Fernández, eso no se puede quitar, eso fue una revolución, cambió Leonel Fernández, cambió el país de, de, del atraso a lo que tiene que ver con el desarrollo, totalmente. La gente llegaba de Nueva York a decir, ¿qué es esto? Los que tenían tiempo, que eso fue una revolución, tanto administrativa, yo pudiera pasarme la mañana entera en eso aquí, administrativa, como a nivel eh, de, de, de estructura eh, vial y de construcción. Eso es revolución. Eso es revolución. Y en el caso, por ejemplo, de, de Danilo Medina, con las escuelas, la mayor cantidad de aulas de, todas la, de toda la historia de la República Dominicana se hicieron en ese gobierno. Pero además de eso, revolución, sistema 911, ¿Mm? que antes la gente había que llevarlo en motor y, y, y atrás de camioneta. Ahora hay una ambulancia... Eh, cada dos o tres esquinas. Sistema de seguridad vial, que tú se te, se te poncha una goma y aparece de una vez un, un equipo militar ahí a protegerte. Eso es revolución. Tienen que demostrarlo con datos. Atención, Cándido. Está abierta la puerta para que responda a eso. Por otro lado, miren, yo quiero. Yo mandé una fotografías no sé si la tienen, para hacer un, un breve análisis así. Eh, un breve comentario más bien de lo que son las informaciones la comisión de observadores, atención amado del concurso docente reafirma su decisión de renunciar o sea, el ministro queriendo enfriarse lo llamó, miren, vamos a hablar no, nosotros renunciamos porque hay un desorden pero a nadie le importa eso ¿Sabe por qué? porque él solamente le afecta a un grupito de, de, de estudiantes o, de, o de, de profesores hay un maco ahí pero nadie lo quiere denunciar y no nos vamos a detener en eso porque eso tarde o temprano va a explotar. Seguimos con las otras muchachos. Si tienen las imágenes, no sé si las compartiste amado, amable. Eh, para que ustedes vean lo que es la cultura del dominicano y por qué nosotros no vamos a salir de, de, del atraso eh, que tenemos cultural hasta que nos rompamos con ciertos elementos. A tres semanas de comenzar investigación se desconocen avances del caso del Ministerio de la Juventud. ¿Ustedes han escuchado algo, algún allanamiento? No. ¿La han allanado a Kimberly? No. ¿Han allanado a este muchacho de que regaló los 100 millones? No. ¿Han allanado na nada? Olvídense de eso. Seguimos. ¿Sepa Ortiz Ortizbos, Mira, he tomado. Esto es el peligroso. Ortiz Bosch solicita a la Procuraduría extender reciente auditoría de la Cámara de Cuentas a funcionarios vinculados. Tienen que tener cuidado con eso. Tienen que guardar por lo menos la forma. Ortiz Bosch no debe visitar a la Procuradora porque es una influencia. No debe hacerlo. ¿Saben por qué? porque entonces se vicia, así como ya fue debió ir a pedirle, mira, audítame esto y aquello y lo otro de gabinete, mi gente también tienen que tener cuidado con eso señores, tienen que tener cuidado con eso, para que no debaraten el sistema de justicia de la República Dominicana seguimos con lo otro miren lo que es un tumba polvismo al más alto nivel, acaba plazo y miren esto, acaba plazo para acusación imputado de pulpo, fíjense ustedes que la semana pasada salieron todas las auditorías de la Cámara de Cuentas y hoy tienen que presentar acusación, ¿Qué casualidad pero no me hagan caso a mí. Dejen que el tiempo pase. Seguimos con el último. El tumapolvismo más grande que yo he visto en toda la historia de la República Dominicana. Miren lo, no, no. Salvo el presidente de la, de, la, de la Junta Central Electoral que dijo que, que Danilo era un ungido. Eh, por ahí anda. Miren este. Si queremos combatir efectivamente la pandemia del COVID. El presidente de la Junta Central Electoral. El, el ex pasado. Román, Román. Ah, el, so, el, el estudio de la Universidad de Yale sostiene que dos dosis de Sinovac y una de Pfizer es un perfecto, eh, una perfecta comunicación, como dispuso el país por decisión del presidente. Oye, qué disparate, dice, dice ese señor. Por decisión del presidente aquí se pusieron dos dosis de una, o sea que no fue en base a, a un estudio científico. O sea que fue por una decisión del presidente y no por en base a un estudio científico. O sea que estaban inventando con la gente. Pero por Dios, Franklin, no es tan tumba polvo. Por eso que no avanzamos en este país. Esto fue la fiesta del, del, del, del ban Reserva. Para lo que decían de que, que Abinader, se lo, se lo, se lo dije, no, no hablen tontería a la gente en los medios. Ah, no, que Abinader viaja en vuelos comerciales, que está ahorrando. Miren la fiesta de, del Van Reserva. Trece artistas, Miliquesada, eh, el último fue Osuna. Y eso fue la de votar. La fiesta de más reserva. Con los, ¿Con los cuartos de quién? Con los cuartos del pueblo. El último fue Osuna. Milique, déjame ver. Yo lo, creo que lo tengo aquí. Y, y voy avanzando ya para, para ir concluyendo, muchachos. ¿Eh? La fiesta de baja reserva. Vamos a ver quiénes fueron los artistas de la fiesta de baja reserva. ¿Y sabes lo que dijeron los PRMistas y una vez? Los lambones, los tumbapolvo. Ah, eso es envidioso porque no fue. Porque no, te, porque no los invitaron. Así es que se manejan. Porque antes. Era malo, pero ahora es bueno. Le voy a decir quiénes fueron los artistas: Milly Quesada, Eddie Herrera, Herrera. Sexapil, eh, Omega, los hermanos Rosario, Don Miguelo, eh, déjame ver quién más, El Torito, Handy Ventura, Maggi Juan, Fernando Villalona y el último, Osuna. Es necesario eso en un país con, en, eh, que está ahora mismo con una situación de crisis. Es necesario eso. Pero denle para allá que el presidente viaje en vuelos comerciales. Y esto fue, miren cómo yo una vez la gente lo hizo tendencia, molesto, molesto, lo hizo tendencia de una vez, molesto porque es un abuso. Tú le estás, le estás subiendo los combustibles a la gente, le estás hablando incluso de una reforma fiscal, le aumenta los precios en los, en los, en los supermercados y entonces viene y y, y, y botas los cuartos en una fiesta de tres artistas aproximadamente. Entramos para acá. ¿Cuánto fue que se gastó en la fiesta? No sé, pero imagínate tú cuánto cobró Osuna, no, la... Fernando Villalona, Mili Quesada, o sea, como ese fue el festival de música latina que hace una empresa por ahí sí. pero en reserva qué bien qué bien es dele, dele para allá 800 millones dele de pesos. para allá que eso sale de la costilla de los cuartos del pueblo ¿Eh? 800 millones de pesos pero imagínate tú a Osuna ¿cuándo ¿qué tú, qué tú, qué, tú qué, crees qué que te, cobró Osuna? Qué, ¿Qué, te, ¿qué te, pero y el pagar? montaje de eso ahí habían ahí habían pantallas que eso había es que ver eso. eso no son músicos de 50 mil pesos Oye, debe, debe, ¿Un, debe, debe, un abuso Juan tiene razón debe, Ligue, debe, no, este no. Debe el Luis, año pasado sí. debe Luis evaluar esa parte sí. de, de las bueno, de las instituciones aunque es una, es una entidad autónoma y de dónde, dónde le pagan estado, quién lo nombra no, no, no, no, ¿Es no, el estado no, el Estado de que produce dinero sí sí pero fíjate una cosa no se ha hecho no se ha hecho así con la que verdaderamente gestiona los dineros, Bien, que es impuesto interno, no le han hecho ningún tipo concluyo de... Concluyo mi comentario en el día de hoy. Así como le he dicho a Luis Abinader, Hay que tener cuidado. lo que yo creo que es la verdad, así como le he dicho a Leonel que él ha debido ser menos egocéntrico y menos faraónico y no, ser, y no querer ser eh, candidato a, a, a, a presidente la vida entera, así le toca hoy a Danilo Medina. Si Danilo se respetara y respetara a ese partido al que él pertenece y que hoy preside, hoy estaría poniendo su... De hecho, no debió ser el candidato, yo lo dije aquí hace un tiempo, no debió ser el presidente del partido, momentito, no debió ser Danilo Medina el presidente del PLD, pero si él se respetara y respetara al partido, renunciara hoy, hoy renunciara. Y ¿Qué? se pusiera a esperar ¿Danilo? o tomar una licencia. Danilo. Sí, Danilo. Ya le, Se lo está recomendando a un politólogo por ahí, no sé quién No, inicia. no, ¿qué es que eso es lo que manda. ¿Saben por qué? Supongan ustedes que no le logran demostrar a él ningún, no, ni, ni, ninguna cuestión penal. ¿Pero qué resulta? No hay forma, yo lo he dicho aquí, de que si encuentran a su hermano y a, y a ese elenco, si lo encuentran culpables con pruebas, de que él no tenga nada que ver con eso. Evidentemente hay una culpabilidad si lo encuentran culpable. Y Entonces, más después que dio esa declaración y, jurada de 25 milloncitos. ¿Y más. qué resulta con esto? Cuando usted chequea, mille, eh, mille, mille, mille de moralmente hablando, tú, tú, tú te encuentras con Alexis Medina, que era el que suplía los, los equipos de medicina. Pero Alexis Medina también suplía equipo eléctrico. Combustible. Pero Alexis Medina también suplía el combustible. Pero, Ale, pero él, era, él era todo. Entonces, si Supongamos que eso está legal, porque resulta que también hay que auditar a Leonel, porque él tenía esas compañías, incluso muchas de ellas, antes, incluso creo que de 2009 estaba operando y vendiéndole al gobierno. Entonces también hay que auditar para allá atrás. Pero no solamente eso, sino también el cuñado de Danilo, eh, el hermano de Candy, pero que también demostró, sí, pero también demostró que estaba operando mucho antes de ese, que, 2007, por ahí. Entonces hay que ver Pero en ese momento pero, Danilo era el ministro de la presidencia Pero no, no, pero León era el presidente sí, Siempre la responsabilidad ministro. va a caer sobre el presidente Que es David. el que tiene el poder Entonces ¿qué resulta, ¿Qué resulta Por una cuestión moral Ya luego se, se determinará lo, lo penal eh, Si hubo no ilícito Pero por una cuestión moral Danilo debe renunciar Repito, no debió Y lo dije aquí, no debió ser el presidente De ese partido Porque más que bien le hace mal pero hoy tiene la oportunidad Danilo de renunciar y si el PLD fuera un partido que se respetara, lo quitan también no mire, usted ahora mismo no conviene hay demasiada bulla, bulla a su alrededor, eh, está suspendido eh, una licencia o oh, está suspendido señores, porque tenemos que comenzar a cambiar la sociedad no, no se puede ser tan cara dura así como le dije al, al grupo de PLDistas Dinosaurio de San Francisco de Macorís Que tenían que dejar pasar a la juventud Como hizo el PRM Que dejó pasar a la juventud Así le digo a Danilo ahora Hermano no sea tan cara dura Renuncie Porque usted más que bien le hace daño A ese partido Incluso debería usted estarse poniendo A disposición de la justicia ¿Qué es lo que usted quiere? Vamos a resolver Ay ñeña. Porque si nosotros realmente queremos cambiar esta sociedad, tenemos que darle a todo el mundo. Así como le dije a Leonel, ¿usted quiere ser presidente de la vida entera? ¿Por qué? ¿Y qué tanta ansia de poder es esa? Usted fue presidente tres veces de este país. Lo que usted no hizo, ahí ya no lo va a poder hacer. Deje que otro pase. Y sus conocimientos, en a se lo un nuevo candidato, a un nuevo presidente. Ayude con eso, como hacen los presidentes de Estados Unidos, que se convierten en asesores. No, él quiere ser presidente. Y si no es él, él. Y por último, el hijo. Así no, pero igual es Danilo, la familia entera, que está demostrado que estaban toditos nombrados y beneficiándose. Ya la parte penal tiene que demostrarse en un tribunal, porque yo soy abogado y no hablo caballá aquí. Pero desde el punto de vista de lo, que, de lo que se va observando, el hermano Danilo era el que suplía el gobierno entero. Claro, porque es verdad sí, que por aquí, el médico, por aquí, es, es electricidad, combustible. Y usted dice es que no lo sabía. Y es verdad que lo suplía. Lo que se está hablando ahora de irregularidades eso es otra cosa. Danilo tiene que renunciar. Tiene que renunciar, sino que lo renuncien. Porque si, si queremos una sociedad mejor, tenemos que llamar al pan pan y al vino vino. Por eso yo siempre he dicho aquí, tengo esa gracia de, de no deberle nada a nadie. No tener compromiso con nadie para poder decirle en su cara a cada quien lo que yo entiendo. Sin ningún tipo de coacción y sin ningún tipo de manipulación. Porque gracias a Dios, gracias a Dios, no me involucro ni con botellas, ni con ningún nombramiento en el gobierno para que nadie me coaccione, nadie me dirija. Así que atención, Danilo Medina. Hoy es un buen día para usted tomar una licencia o renunciar de la presidencia del PLD o que el PLD, en su defecto, lo, lo eh, suspenda, o lo quite de ahí. Bien.